¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, el programa uh! de Pagua.cl dedicado a las noticias de los videojuegos a través del Cuarto Poder. Soy Snow, me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Eh, eh, eh, eh. Todo bien, todo bien. Qué bueno. estar aquí como todas cosas? las semanas. Sí. sí. Estamos llenos de noticias. Sí, estamos llenos, bien. llenos, llenos. Sí, llenos. Harto. Harto, harto que pilar <ríe> Post E3 sí. Tuvimos la semana súper tranquila Pero ahora ya está retomando Y volvió con varias, varias novedades al respecto Os Hoy saluditos sí. a todos los que nos están viendo A través de nuestro canal de Twitch Saluditos a Felipe Gamer Que está ahí también viéndonos eh, Fanny Chan hola, hola. que está en los controles okay. Saludos a la a... Sí. Y aprovechamos Saludos. también Saludos. De saludar a toda la gente que nos está viendo A través de YouTube en diferido Uh -huh. Maravilloso. Bueno, comencemos con noticias. joven persona que nos va a ver <ríe> sí, más tú. adelante. Joven promesa <ríe> tú, que nos sí, ve sí, diferido, <ríe> que nos ves días después. Perdón por molestarte sí. durante tus horas de entretenimiento y trabajo, pero re, no te preocupes. Este episodio, este episodio sí que va a estar bueno. Te lo prometemos. Este episodio si no, no es, no, es tu <ríe> <Sí>. <ríe> no, ninguno de nosotros, yo sé que hay gente que nos está escuchando sola en audio y les podemos asegurar que en este episodio al fin... No estamos en traje de baño, no estamos en la playa. <risa> Tevegan, en este momento, no me está salpicando de formas que serían cuestionables mostrarles en video. Pero, <risa> te demasiado, por favor. A todos, sí, no. empecemos. Cállame, cállame, estoy hablando pura weá. <risa> bueno, comencemos con las noticias de esta semanita. Y en, entre ellas tenemos que Square Enix ha anunciado dos proyectos. Relacionados a series animadas que se va estrenando próximamente el primero de ellos que fue anunciado la semana pasada fue The Final Fantasy IX Que ya se encuentra en desarrollo Y donde Square Enix se asoció con Cyber Group Studios para producirla Y el segundo de ellos Ay, er, se ha anunciado hoy De que el, se encuentra eh, trabajando en proyecto de, de anime para ley Mana En conmemoración oh. del aniversario Oye, tenemos hartos de... animes clásicos, parece bien. ¿eh? Yeah. O sea, animes de RPG clásicos. Sí. Sí, y el, y el Final 9 me parece una elección bien curiosa porque es como. El otro día estábamos hablando con mi pareja de la, del término Underdog, que es como que no tiene. No tiene traducción directa, pero es como de, es como de esos Final Fantasy que es como que pasan un poquito por debajo del radar, pero que muy, a la gente le gusta mucho igual. Y tiene tiene. mira, cada Final Fantasy tiene fanbase separado, eh, o sea, y, y toda la franquicia en general, yo creo que la gente que le gusta 9 y que abiertamente admite que tienen, que le gusta el 9, no es porque sea una cuestión mala de decir, pero eh, es que el 9 se supone que es el regreso a la, el, en la despedida de las raíces de Final Fantasy, o sea, de lo clásico, Perfecto. del 1 al 6, después de que se pegaron un salto cinemático al, del 7 al 8 en adelante, pero el, el 9 se supone que es como el último Final Fantasy clásico que podemos ver Y, y, y ese sí que se usa. Yo, yo digo que es un juego que sería hermoso verlo En animación Sí Como un anime, porque hay una estética que yo creo que Es que si tú haces una remasterización del 9, sería como remasterizar los fondos, ¿cachai? Sería como ese remake sí. del 7 que sacaron Y le, le mejoraron todas las imágenes pre-renderizadas Claro. Pero el, 9 es sí, el... el 9 es tan bonito que yo creo que como anime funcionaría mejor. Sí, tiene una estética media. Hay un anime que, que nos gusta harto también, que se llama Made in Abyss, que tiene una estética sí, así como. Sí. Como, como de esa onda, ¿cachai? Es como como que bonito por ahí gordito. Lo, por ahí lo, claro, como bonito gordito. Como, <ríe> me gusta, me gusta. Sí, sí cual, ahí está Final Fantasy IX, todo gordito, todo Ay, chiquito. Sí. Sí, bueno, por lo menos el proyecto se encuentra en una fase inicial para el Fantasy IX. Eh, está empezando a producirse y espera terminarlo, o sea, espera comenzarlo entre finales del 2021 o principios del 2022. Así que lo más posible es que para el 2023 ya tengamos más noticias al respecto de y en qué plataforma se va a estrenar, etcétera. Igual eh, siento que por lo menos debería. es un trabajo un poquito más sincero porque dentro de las de estos tres juegos que salieron para Playstation, que fue el 7, el 8 y el 9 fue el que al mm -hmm. final la gente tiene recepción mixta, como que hay mucha menos gente que encuentra que es el Final 9 Sí, es como que The Play es o el 7 o el 8 mm. o sea, el 9, pero el 9 es como, como insisto, es como es como el underdog es como que igual a mucha gente le gusta pero poca gente es como si le pregunté a alguien cuál es su favorito de realmente el 9 no es tan usual más el 6 o el 7 claro y para el 9 le, o sea para el, el legends of mana el estudio que está en proceso y que va a empezar a animar es el mismo que colaboró para justamente la intro de anime que hicieron para la, el remake del el legends of mana mm, qué bien. así Súper. que por lo menos ya tiene un poquito de experiencia y yo creo que por eso mismo se reservaron un poquito para poder confirmar. Así que bien, eh, genial que hagan estas adaptaciones. Sobre todo para la gente que no es tan fanática. Para que puedan entender un poquito la, la historia detrás de estos juegos que son memorables. Seguimos. Eh, durante la semana... Se conmemoró el 30 aniversario de Sonic con un concierto vía streaming que fue magistral, por decirlo menos. ¡Sí! sí ¡Ah, oh, qué bueno! Foder, por... oh, yo me fue lo pasé. Sí, lo pasé. Yo, yo creo que iba a dar la noticia, pero siento que Metaru es el que podría expresar mejor la emoción de lo que fue para los fanáticos sí. de Sonic este concierto. Mira, si lo tuviera que resumir de una forma, yo diría... Pues ah. todo, todo el rato eso... Mira, yo, yo tengo que ser súper honesto, yo vi el concierto y tengo que admitir, yo estuve súper emocionado en algunas partes, a ver, pegó fuerte la nostalgia, o sea, son temas que he escuchado hasta el infinito, ya me los cacho, yo ya estoy, me estoy poniendo viejo, ¿cachai? pero igual hubieron parte sobre todo en el, en, la, en, en los arreglos sinfóricos, especialmente en la parte de la era de Dreamcast. Que yo estaba así con, oh, ya ya no me aguanté más, dije ya no importa, me entregó las emociones y ya pa, llorando, weón emocionado con recuerdo. Uh, había, habían temas que de verdad así como me calaron muy hondo sobre la, bajo la piel. Uh -huh. Y uh -huh. obviamente después viene como toda la era, ya la era entre comillas moderna, ya donde los juegos ya tienen, los juegos de Sony empezaron a tener una... Ya de las nuevas generaciones, ya donde empezó Unleash, Sonic Colors, bueno, dejaron Sonic Colors al final, también como previo a lo que va a ser el relanzamiento del juego. Claro. Sí. Yo creo que lo que nadie esperaba era. O sea, no sé si. No, no es lo que nadie esperaba. Sí, fue bacán ver a Cruz40 en vivo tocando. Eh... Me he meo, meo atravesado porque hasta donde yo sé de Cruz Correcto no tiene un buen. No es, no es tan bacán en vivo, pero igual, siempre verlo en vivo, weón. Y toda la gente que yo conocí que vio el, el, el concierto fue como, weón, ¿cuánta plata hubiera pagado por haber estado ahí? ¿Cuánta plata hubiera sí. pagado por haber estado ahí presente viendo esa cuestión, ¿cachai? Así como mi 10% a poder entrar entrar ahí, yo cagaba la risa. <risa> Todo el rato. Así sí. que no, fue una gran mezcla de emociones, fue una gran celebración. Que eso a la larga fue lo que importó, fue una celebración de la historia. Yo creo que una de las cosas que más permea a Sonic a lo largo de esos 30 años es precisamente la música. Mm. Que hay, pues, hay, hay, hay opiniones muy cuestionables en cuanto a qué es un buen juego de Sonic y qué no, mm. pero... Pero sí hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo y que la música es una marca que realmente ha, eh, ha, ha trascendido el desarrollo de casi todos los juegos. Eh, es muy raro sí. encontrar. Eso, yo creo que el branding de Sonic en este momento es, es muy. El juego puede valer callampa, pero la música es buena. Mm. Eso, y, sí, y eso te que vendemos. Te demo... venden un disco. Bueno, un disco que nos juego. mostrado cuando hicieron el arreglo sinfónico de Sonic Forces el sistema principal es eh. bomb incluso ahí fue como esta canción era tan buena ya no importa no voy a hacer nada solo disfrutar la música pa pa pa y listo claro sí. bueno tal como y comentar, la música de Sony que dale dale termina. otro nivel Sí. La, música, la música de Sonic es claro, es como dice Metaro, es como la cosa que se ha mantenido en un nivel pero altísimo y Incluso con los cambios de... con los cambios estilísticos Porque pasamos de chip chiptune, digamos, de, de, de, de, de la era de, las, de la génesis A después un, una, algo bastante más rockero y también... Eh, vimos como mucho de ese chiptune también se transmite, tra bueno, casi todo el chiptune se, se transmite super bien a, a música orquestal eh, y aquí lo hicieron de forma espectacular no, re no recuerdo muchas otro otras celebraciones de, digamos, de, de franquicias o de juegos que hayan tenido conciertos tan bacanes sí han habido conciertos bacanes de Final Fantasy y todo lo que uno quiera pero siento que este estuvo en otro nivel en otro, sí. en otro nivel... Sí, yo, yo creo que eh, la presentación eh, iba dedicada a los fanáticos, no fue algo que se hizo de improviso, sino que estaba bien pensado y elaborado. Justamente el tema de la pandemia como que tuvo que hacer que eh, se improvisara un poco el, el medio, pero aún así estuvo espléndidamente eh, logrado eh, los fanáticos. Y, eh, muchos fanáticos, yo sé que en Twitter tuvieron reacciones no solamente positivas sino que llegaron a emocionarse, llorar eh, inclusive la gente que no es fanática de, del, del juego, le encantó la presentación ahí también sí. tendrían opiniones y claro, inclusive que el mismo Masato Nakamura en, en, en, en Interludio salió y agradeció todo el apoyo que, que ha recibido entre los juegos, eh, se sintió sumamente emocionado C cómo ha trascendido el la música de Sonic siendo que él solamente compuso mm. los primeros dos pero fue el que sentó a las bases y obviamente después del, de la sinfónica tuvo las presentaciones de Tomoya Utaniban y de Crash 40 como dijo Metal uh -huh. así sí, que, que fue redonda la presentación definitivamente sí. yo mira, asesorar esto yo no quiero volver a verla porque me da miedo que me emocione de nuevo <risa> <risa> Así que voy a, voy a esperar que pase un ratito y viola, vaca. Así sí. que lo de que si no la vieron, por favor véanla por último por la música. Mm. Sí. sí. Oye, Felipe Gamer Otan. mencionó que le reencantó todo lo de Sonic Colors, es de los primeros Sonic que jugó. Y también dice que da lo mismo el tipo de juego. De Sonic tiene sus temazos. Y... Sí, así que eh, sumamente agradecido con esa presentación. En otras noticias, eh, durante la semana nos enteramos justamente del día de ayer que falleció eh, Biyu O'Neill, creador del emulador b y Higan, e impulsor de la localización para Vamos Lagoon. La noticia se dio mm. durante, durante el día, en realidad durante la, la madrugada por nosotros, y lamentablemente, Villu sí. eh, eh, eh, se, se suicidó por tem, por tema de que estaba recibiendo a, acoso en Internet. Eh, y ya, a pesar de que está con tratamiento y todo, lamentablemente eh, no aguanto más. Eh, una lamentable noticia. Eh, se, hay, hay varias sospechas de, de dónde vinieron esos mensajes. Eh, de hostigación, pero independiente de todo, es eh, una gran pérdida. Sobre todo porque eh, justamente Nier, como se conoció después, eh, aparte de ser alguien que te, le encantaba la, la emulación y los juegos de Nintendo, eh, como que impulsaba a que el, la emulación llegara más allá de lo que estaba el escenario actualmente. Eh, le encantaba que pudiera replicarse lo más posible a lo que eran las consolas y, y en realidad fue uno de los que hizo de que la, la emulación de Super Nintendo estuviera lo más alto siendo una de las consolas que ha recibido la mayor cantidad de de adaptación al, al, al, al computador y, y claro, eh, para pa la escena justamente es una gran pérdida sí totalmente Así que eh, lamentamos toda. O sea que la la, la, la, la la emulación más allá de lo que se diga de ella ahora para nosotros cuando chicos era, era una parte fue una parte fundamental de nosotros porque si no de otra manera no podríamos haber experimentado muchos juegos. Claro. ¿Cachai? por temas de, de disponibilidad por temas de que vivimos aislados del, del resto del mundo ahora con bueno con el internet es un poco más fácil pero pero antiguamente no era así, antiguamente teníais que, o sea, no raro era ver consolas originales, juegos originales menos en la época de cuando ya se jugaban con discos, que es mi época más preferida, digamos, pero nunca vi un juego de Play 1 original. Nunca. Un par de un par de veces así como en una. En una estantería del Eurocentro vi juegos originales de, de Play. Pero entrais y te los comprás y te los daban pirata y si no fuera por la emulación yo creo que habría jugado un sexto, un décimo de los juegos que jugué cuando era chico claro aquí varios, fuimos los que crecimos teniendo la oportunidad porque lamentablemente en ese tiempo no estaban los recursos para poder conseguirse las consolas y los juegos y ahora menos, sobre todo porque las consolas de Super Nintendo eh, están caras, los juegos están muy caros Así Siempre. que es, es casi difícil o imposible conseguirse los juegos y la única forma para poder eh, obtener la experiencia eh, sin gastar mucho, mucho dinero por ello, por mucho que duela, es a través de la emulación. De una técnica de preservación uh -huh. que hoy día se mantiene y se agradece que exista. Independiente yeah. si es legal y o que ilegal. Los desarrolladores de forma de que se obtiene. Sí. No, y aparte, y que hasta los desarrollos están implementando. Claro, sobre todo porque tratan de... Eh, eh, tratar de ¿cómo se dice? de preservar la esencia del, del hardware a través del software es sumamente complejo porque Nintendo sobre todo tiene casi todos sus chipset eh, patentados y es casi difícil o imposible conseguirse la, los métodos para poder replicarlo mm. lo más posible y por eso mismo que a través de ingeniería e inversa han tenido que hacer los temas. Exactamente. Así que eso, de nuevo es una gran pérdida y para la gente que está en este tipo de situaciones les recomendamos que traten de solicitar ayuda. Siempre habrá una mano para ello. Para que sepan que no están solos, chicos. Por supuesto. Sigamos. Sí, pasemos a otro, otro no. tópicos un poquito más eh, animosos. El luchador de la WWE, El... Booker T., Pierde demanda contra Activision por uso de imagen. <ríe> Uff. Sí, eh, justamente el, este luchador Booker T, o oh Hoffman, presentó eh, una demanda en el 2019 debido a que eh, uno de los personajes de Call of Duty, el Call of Duty uh -huh. eh, 4, Black Ops 4, que se llama Prophet, eh, es un, era un vivo retrato según él de, de uno de los personajes realizados por Booker T por G.I. Bro el tema es que presentó la demanda ¿Ya? y eh, hasta antes de declararse el juicio no había mucha razón fundamental para poder apoyar la imagen de video de que no puedes patentar eh, los rasgos faciales y, y demás es por ejemplo el afro no, no tenía sustento claro. suficiente para decir que se podía patentar una, una imagen. Así que entre todo mm. al final quedó a la conclusión de que no, no, no se infirió ningún, ninguna patente. Mira. Oye, ahí me entra, me entra la duda porque bueno ahora se usa mucho en videojuegos usar actores reales. Po, hace varios años ya. Pero si alguien hace un modelo de, de un actor y... Y no lo contrata, eh, no, no está infringiendo copyright ni nada. Es que no era. ¿Cómo, cómo? En, en, en, en, es que era, tenía rasgos similares, pero no era intrínsecamente booker no Tenía forma de decir que era él. Claro. claro. Y lo que mm. él le estaba reclamando es que no era él, sino que es lo que él representaba como imagen o personaje. Ah, no bueno. personaje. Claro. Eso es lo que al final le estaba sí. reclamando. Este, este es un territorio complicado ese, porque hay hartos modelos que se parecen, que no se parecen De hecho yo, no sé si le pasó, pero siempre me pasó con el, con el The Last of Us Siempre pensé que era Elliot Page el, el actor, el que, yeah. el que hacía de la cámara chica Siempre pensé, porque también estaba, por esa época salió también el Beyond Two Souls Entonces dije, ah, a lo mejor hizo los dos juegos, no sé Claro. Claro, como se parecía, fuera, era como, ah, qué raro, pensé que era, pensé sí, que se, era ella. O Antiguamente. Sea, se podía prestar para ese tipo de interpretación, pero tal como dijeron, no, no eran como razones suficientes para que se pudiera declarar con que sí había eh, violado claro. el, el tema de imagen. Mm. Sí. Así que, bueno, eso. Digamos. Seguimos. Oye, en la Epic Game Store se encuentra disponible hasta el día jueves de las 12 eh, Sonic Mania en conmemoración al 30 aniversario de Sonic y Horizon Chase Turbo, de forma gratuita Buenísimo Dos muy buenos juegos por lo demás Muy buenos juegos, el sí. Horizon Chase yo, lo, yo he tenido la suerte de jugarlo porque acá en Perú son muy fans del Top Gear y del, Horizon, del Horizon Chase eh, así que lo jugué en la play de un amigo hace un tiempo y es yeah. muy entretenido, muy, muy, muy, muy Tiene como ese feel medio a también que es como, como de, de, de conducir y como de pasarlo bien conduciendo más que competir. Así que igual eh, tiene, tiene ese, ese look bien lindo, como ese, ese, ese feel. Sí. Tal, muy tal, recomendado. Como, sí, muy recomendado. Sobre todo a la gente que jugó los clásicos, como mencionaba, de Top Gear. Por eso Chase. Y Sonic Mania es un juegazo. Una perfecta adaptación a, lo, sí. a los tiempos que corren de, de Sonic. Sí. También en otras noticias. Eh, ya se anunció fecha oficial para la WitcherCon El cual esta conferencia que va a realizar dedicada a The Witcher. Entre. Eh, que ya se definió que iba a ser con paneles de los desarrolladores de The Witcher y con, obviamente, los actores de The Witcher. Dentro de lo que van a presentar este 9 de julio, porque es el 9 y el 10 de julio, se encuentra la discusión sobre la segunda temporada de The Witcher, que se llama eh, Deck of Destiny. También va a haber paneles uh -huh. sobre me, eh, Memories from the Path, que son la historia detrás de los juegos de The Witcher. Eh, The Witcher, uh -huh. detrás de los videojuegos, o sea, más allá de los videojuegos, eh, va a haber concursos, va a haber trivias para la gente que eh, va a estar conectado. Y también va a haber eh, un foro con eh, Henry Cavill, que el que personifica a Geralt. Buenísimo. Sí, justamente esta pues, se va a llevar actividad en, dentro de dos días. Eh, lo cual no sé cómo va a ser la modalidad, si va a ser una repetición el 10 de julio o si va, se va a dividir el panel. Eso lo vamos a ver ya Dentro de la misma transmisión. Claro. Oye eh, Ahí me entra, me entra la duda porque viste, bueno, The Witcher está basado en un libro. Sí. Pero veo, veo que está más, más enfocado en el juego y en el. y en la serie, ¿no? Claro, es que justamente lo, el, este panel de, de WitcherCon se va a llevar a cabo como una asociación entre Netflix y CD Projekt Red. Claro. Así que claro por eso que... digo, me parece raro, es, como, es como, que hicieran, como que hicieran, no sé, ¿qué te digo? Eh, algo sobre Game of Thrones, ¿cachai? Y no invitaron a Martin. Es como, es como eso, me parece un poco extraño, pero bueno. Sí. Bien, es más popular el juego y, el, y la serie que, que, que otra cosa en todo caso. Sí, igual eh, este tema ha generado más ruido por eh, no por twitch sino que porque CD Projekt Red está metido. Y está justamente <coughs> CD Projekt Red metido entre medio de la polémica por Cyberpunk. Exacto. Así que sí, voy, eso está veces... como sumamente raro cómo se va a llevar a cabo y, y bueno, pensé que se iba a desligar un poquito, pero no, están de lleno en, en, en esta... Exactamente Totalmente Ya, y continuamos no. eh, La última noticia que yo tengo Bueno, igual voy a mencionar Dos noticias más que me agregaron por interno en la pauta Ya yeah. Es que eh, se reveló Finalmente eh, El noveno personaje Del DLC de Smash Bros. para Switch uh -huh. Que es Kazuya, que se mostró dentro de del de E3. De, de, de E3 y que hoy día se realizó la presentación del movimiento los ataques y demás ¿eh? y también se mencionó, aparte de otros anuncios que se realizaron con respecto a trajes para lo, los peleadores el... La, el, el momento de la verdad para mucha sí. gente <ríe> <Sí>. <ríe> que, <ríe> ahí, ahí vamos a mencionarlo eh, ligerito es que el décimo personaje del de Smash que se va a revelar de aquí a final de año, ya está supuestamente, preparado. supuestamente, posiblemente sea dentro del streaming de septiembre o ya de, derechamente de, de final de año, es que el último personaje, el décimo, va a ser el último para la saga. Correcto. Oh, sí, sí. Oh, llegamos a ese punto. Llegamos al momento. Está. Técnicamente, Kazuya hubiera sido el último si no fuera porque Sakurai agregó otro más. Ah, no, Sakurai. Okay. Eran cinco y al final terminaron siendo seis. Claro. claro. ¿Quién será el último que entre al panteón de Smash? Sí, sí Encima, ya, ya... Mucha gente quería... Mucha gente quería a un personaje en particular que acaban de liberar como, o sea, que acaban de anunciar para un Mi Fighter. ¿Cachai? Dante. Eh, que es Dante. A tope, Mucha a Dante, gente Dante, tenía fe. Sí. La gente tenía la fe de que fuera Dante el último personaje. Pero bueno, ahora va a ser un Mi Fighter, así que no sabemos realmente. Ahora, bueno, la, la, la... podría ser cualquiera, si a estas alturas ya puede ser cualquiera. Cuando, mira, yo estaba reviviendo esos momentos cuando anunciaron a Joker de Persona 5 Y de verdad fue sí. como... What? Qué? Sí, vivo No, Ah! Yo creo... ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál para ti fue el momento de inflexión? Fue, fue el lanzamiento de Joker? Así como no. de, ya ahora puede estar cualquier wea Sí. No No, <risa> para mí el momento de inflexión Pasó ya hace harto, hace como más de 10 años, fue cuando agregaron a Sonic a Smash Y ahí, ahí, ahí fue el momento yo donde dije, ya esta weá fair Game Acá puede pasar cualquier cosa, ahí sí que se veía momentos de sueño, porque Ahora... No sé, porque igual yo siento que el, la, la historia siempre va a juzgar a Smash por haber agregado a la planta carnívora. ¿Ah. Eh... <risa> Verdad. Pero igual la mayoría de los reviews de Smash, uno siempre tiene que tomárselos como pequeños eventos. Y nada más. ¿Cachai? Sí. Porque. Eh, mira, la mayoría de la gente que juega Smash seriamente no, la ju no lo juega porque este es su personaje. La gente que alega mucho porque entra un personaje. Eh, no juega Smash. Y la gente porque está triste o contenta de que esté, no sé, potante como Mi Fighter. Que se siente traicionada, mm. tampoco van a... Tampoco... O sea, ven Smash como, por el, como lo que es nomás, y es como el videojuego, el videojuego, ¿cachai? Y nada más. Y está ¿Eh? bien, pues porque igual... Yo creo que cuando la gente se junta a jugar Smash por huelear, así, por elegir el mono que te guste nomás, o, lo, o cualquier cosa y chao. Pero... Mm. Yo, yo yo no creo que haya alguien que esté genuinamente enojado porque, por ejemplo, chantae esté como... traje. ¿Cachai? Puedo ¿Sí? sentir... ¿puedo no, aparte la que decepción? lo hicieron súper bien. ah yo, lo hicieron super bien. yo sentí que estaba súper bien hecho. Yo, yo creo que la gente le da la... O sea, se entiende el peso que tiene por ejemplo hoy en día que un personaje esté en Smash. Después de todos los personajes que han agregado. Pero... Mm. Pero no, yo siempre me, me voy a acordar que, por ejemplo, cuando Sakurai está trabajando en el espacio 64, la gente le preguntaba quién chucha era Samus. ¿Cachai? Ah, claro. Entonces, es un tema de reconocimiento, es un tema de importancia, de legado. Y me imagino que la, la, la respuesta debe ser, la, las decisiones debe ser súper difícil Y de hecho, bueno, se supone que están todos elegidos ya. Sí, están de antemano elegidos. Sí, están todos elegidos ya hace rato Pero de la misma forma yo creo que... Watch sigue siendo más juego, sigue siendo entretenido, tiene una de las comunidades de pelea Una de las fanbase más grandes que hay Más consistente, más dedicada Hay de ondas mm -hmm. también Pero... <risa> yo creo que sea quien sea el último, va a ser bacán y la gente se va a reír, se va a enojar, va a reaccionar, va a gritar a flamear. Pero... No se va a bañar. Pero... Eh, yo, yo creo que todos vamos igual. Yo, weón, yo, yo, bueno, yo estaba... Yo juré que cuando estaba en Smash, yo, yo me iba a comprar una Wii para jugar con Sonic. Yo me iba a comprar una Wii para jugar con Sonic. Y al final, que juego Smash, juego con cualquier mono porque con cualquier mono lo podéis pasar bien. Así que es como... Eh. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Hay que, hay que tener en cuenta también de que... Eh... Como Nintendo tiene esta política de no bajar precios, la, la, el precio de este juego entero con todos los DLC es bastante alto igual. Es porque eso es, que eh, es altísimo, altísimo contenido, pero si sí, con Kazuya se agregaron 39 canciones. 39. Acuérdate Yigo. que cuando lanzaron Smash, tenían 20 horas de música. Y fue como... ¡Oh, eh. weón. Era como literalmente... Smash es uno de los pocos juegos donde tú podéis literalmente apagar la consola y seguir Escuchando la música, en el reproductor de música sí. Que tiene ah. Sí, me parece, me parece Eso me parece excelente porque la verdad, he, he considerado Comprarme el juego entero también por la claro. música, porque es como, bueno, la dejáis la música dando vueltas, ¿cachai? Y, y es un reproductor más de música. Vos derechamente la escucháis en no sé. YouTube o cualquier lado. O sea, igual, va a ser muy raro, muy raro que Nintendo haga caso a lo que le pide a la gente y le suba las weas a las plataformas. ¿Ah? Pero... Mira, si, si, si, yo tengo, eh, si yo tengo que estar contento por algo, es porque uno de mis temas de favoritos de Tekken Smash, uh -huh. no es un arrangement, lamentablemente no tuvo un arrangement, pero sí bacán, bacán, me alegro porque igual la música, al igual que con Sonic, bueno, Tekken tiene 25 años de música, es muchísimo y es toda muy sí. buena, si sí. no han escuchado por ejemplo temas como Hit Haze de Tekken 7, uh -huh. deberían, porque bueno, es uno de esos temas que tú lo escucháis y que así gritando de energía. Que se va a quedar como para salir a trotar así. Sí, un poquito ah, complicado salir a trotar con la Switch, pero, pero bueno. <risa> sí, es el Oye, problema. Sí, Felipe Gamer nos comenta de que desde que pusieron a Sans como mi, eh, dijo Nintendo ya va a trolear mucho. Igual si no sale el personaje, al menos es representado en Smash a través de, lo, de los costumes. O a Luigi iba a ser el troleo final para, para él. Oh. O que pongan otro personaje y salgo a trailer del último personaje así gratis. Oh, sí, o sí. sea, un, un buen como mi Fighter, yo creo, o como, no sé si personaje, es que son tantas posibilidades. Yo, yo, por ejemplo, ¿quién podría ser el último para mí? Yo podría ser alguien como, no sé, como Master Chief o Doomguy, sería bacán, ¿cachai? Mm. Si no, sí. como, como Me Fighter también sería bacán. Pero yo no juego Smash, así que yo, bacán con la wea que salga y feliz por quien sea representado mm. Ahora... Eh. Ahora... La gente realmente voy a estar pidiendo a Goku desde, no sé, pues desde que estamos en la GameCube <risa> <risa> Yo creo que nunca va a pasar weón Así que... No ah. No, pero yo creo... Por lo menos para mí, el, en los momentos en los que fue como... What? Esto de verdad está en Smash Y es como que ahora puede hacer cualquier cosa bueno, primero con Snake ¿Mm? Y segundo con Cloud Porque sí. igual cuando, cuando, cuando salió Cloud Fue como Pero no hay ningún Final Fantasy En Nintendo desde el 6 ¿Cachai? O casi ninguno bueno, Están los, los, de, los de Advance Y, y los, los, ta los Tactics Advance Pero nunca Crystal estuvo el Chronicles. 7 en Nintendo No, nunca estuvo el 7 en hasta Nintendo Bueno, hasta la Switch Sacaron sacaron en algún momento Estos los theatrical Rhythm Que son como, como juegos de ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? Como juegos de ritmo sí juego de ritmo con canciones de Final Fantasy Y era Pero Pero más que eso No, y fuera, fuera de eso no, no hay nada que sea como tan, tan externo A Nintendo tampoco No, Oye, pero estaba, sí. bueno, Ahora pero sí, el, vos, momento... el Joker Sí uno, Alex. De momento famo, uno de mis momentos favoritos de la internet es ver la reacción de Maximilian Maximilian Du ¿Sí? de, de Cloud en Spanish es que, el la... bueno, es que fue la encima de esa fue el mismo mes que anunciaron el remake po. por mm. eso también fue como, fue como doble hit Sí. ¿Qué así que fue esa, esa situación fue como no sé, no me acuerdo ya, la, no, no, no sabía de ver las fechas pero, bueno, en ese momento, yo creo que la reacción es una de las reacciones más genuinas junto con la cuando, claro, ese clásico anuncio del 2015 de, el, de Shenmue es y eh, sí. recién el Final Fantasy VII Remake. Sí. Y yo nunca me voy a olvidar por ejemplo, él contaba otro tiempo después. Eh, en un evento se le acercó la gente, parte del equipo de desarrollo del remake del Final Fantasy VII y le decía, bueno, cada vez que nosotros estábamos decaídos, cada vez que nosotros nos sentíamos mal, cada vez que nosotros nos sentíamos fuerza Nos veíamos la reacción que tuvo él al remake, ¿sí? al, al, al anuncio de Cloud y entendíamos qué tan importante es esta weá para la gente ¿sí? Entonces, por eso, por, por por eso yo digo, pues, para mí mi gran reveal de Smash pues Sonic, tuve ya hace momento, y yo ya fui feliz con eso Y yo lo único que espero es que todos los reveals para el futuro sean así Hasta que sean bacanes, que sean cosas que realmente la gente pueda experimentar ese, ese concepto de como, legado Claro Y al final se trata de eso, porque es como que son juegos que son tan grandes O que tienen una historia tan grande, que es como que merecen igual Como que uno piensa, y merece estar este juego representado en Smash como sí. esto se convirtió en eso al final. Sí. Yo creo que al final eh, Sakurai sufre por eso mismo. Porque al final el juego se volvió más grande de lo que él quería que fuera. Él lo dijo. Sí. Es el trabajo de mi vida. Sí. Dijo en el es, Esto es el, el legado de mi trabajo. Este trabajo es el legado de mi vida. Yo creo que Sakurai después de esto. Va a matar a cambiar, weón. Y. Y a juego y... ahí. <risa> chao. Soy, sí. no, la, la, ¿Cómo que se llama la? un paraíso fiscal y ya, ya, ya, y... eh, es lo mínimo que se merece sí. el Jaido oh, bueno. eh, de Nintendo se lo merece eh. oye Felipe Game dice sí, que, eso, entretenido. Sí, que es de otra compañía a Lucario que salió primero en la película del anime, a ganarle acá antes fue asistente colaboraciones con juegos de pelea y personajes queridos por internet, hay opciones para el último, último personaje, hay que esperar lo que sea y así es, pues al final esa es la magia de Smash bueno, eso estábamos conversando un poquito antes también, que, que una cosa que me pareció súper interesante de, de, del stream de hoy es que se nota que Sakurai es una persona que le gustan mucho los juegos de pelea, eh. Onda, de todo tipo, de todo tipo, no solamente juegos como Smash, ¿cachai? que son más verticales, porque claro, le explicaba que el Tekken es un juego súper horizontal, es un juego súper despacio entre, el personaje, entre un personaje y otro, pero... Espacio horizontal, digamos Y tenéis golpe para arriba, golpe para el medio, golpe para abajo Pero el Smash es mucho más despacio de, de que, está, de que hay, tenéis tres monos arriba que tenéis, tenéis un mono al lado Tenéis un mono atrás, ¿cachai? Entonces, me explicaba que por eso había sido Súper difícil también De, de, de transmitirlo al, al, al modo del juego del Smash también Lo encontré súper interesante él, él lo dijo eso, es ya, eso fue ya una discusión Que cayó más en términos de, de diseño de videojuego Claro. claro, Y fue bacán ver esa parte también Cuando él decía ¿Cómo traducís tú la esencia de ese personaje A un universo como Smash Sin que sin que se pierda esa esencia Sin que la gente que juega Tekken pueda jugar a ese personaje Y siga sintiendo que precisamente La identidad y el legado del personaje Exista a través de esa representación Que a la larga también es Él, él como personaje Carga con todo el legado que es Tekken Para atrás ¿Qué? Sí, en es más, lo mismo eh, como que si fueran a poner a, a, a Sub-Zero tú ¿cachai? Como, claro, pues, como claro, transmitía Sub-Zero a, a Smash. Sí, y de todas formas dijo que para él hubiera preferido a Heitachi, pero lamentablemente con el tema de, del lore y que la versatilidad que podía ofrecer el personaje, eh, Kazuya caía mejor. Sí, pues. En el punto medio. Era el punto medio, justamente. Mm -hmm. eh, y claro, al final es, es un. Mero homenaje al, a lo que ha significado Tekken para el general fighting. Pero más allá mm. de eso, es genial porque dentro del mismo streaming mencionó de que la había adaptado de tal forma al personaje para poder replicarlo a la experiencia de Tekken y lo sentía muy lento comparado con el smash. Entonces <risa> tuvo, que, tuvo que potenciarlo claro. un poco más para que estuviera nivelado. Sí. Oye, avancemos. ¿El es sí, avancemos. Eh, Hacemos, porque hay dos noticias hay más, más que están. Eh, sí, hay dos noticias que te, te, tengo dentro de la pauta: es que FestiGame anuncia fecha y competencias para su edición online 2021, que se va a realizar entre el 16 al 18 de julio de 2021. Esta noticia mm -hmm. se encuentra disponible en pago.cl y actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para los torneos entre lo que se encuentra del torneo de fighting, de cosplay, de fútbol, racing cup eh, hay una competencia de ilustración para mitos y leyendas y también para el gran turismo sport Ah Todos y bueno, y y la... game. este game también tiene competencias para ilustradores y de cosplay un premio bastante sí. bueno Bastante bueno muy buenos de hecho. Sí, están sumamente buenos, sí. de que rondan por el medio millón de pesos, así que. A Para el en primer chico. lugar, sí. así que. Sí. Denle una revisada porque de verdad, sobre todo si están en la ilustración, eh, uno de los premios es una WAC, una Wacom One. Rígida. Así que. Todo es. Rígida. rígida. Oye, rígida. voy a hablar de cosas de fomes, <risa> Voy a hablar de noticias FOME. <risa> Ah, pero, está, pero está, Sí, antes, la última noticia antes que partamos. Que Dale. Es, ah, uh, ya, sí, al, sí. Fall Guys, the Ultimate Knockout sacó un traje conmemorativo con Super Bormerman Error Online. Esto fue confirmado por Konami eh, sí. hace unos días atrás. Y la noticia también se encuentra disponible en nuestro sitio de Paua.cl por si quieren echarle un vistazo, chicos. Uh -huh. Entre paréntesis, el, el Fall Guys también se está poniendo bien Smash Igual que el Fortnite, están sacando trajes de todo eh. El del Nier lo encontré muy entretenido <risa> El de 2 be era, sí. era muy entretenido eh, eh, eh, Vivimos la nueva era del gaming donde no hay... Donde la verdadera ganancia está en colaborar No en cerrar Claro, sí. se ve en Fortnite también Sí, sí, absolutamente Sí, totalmente que no sí me se me ve en Fortnite, o sea, <risa> Lo que no se ve en Fortnite ni en Fall Guys ni en Smash son las partes de PC que todos sabemos que han estado escasa terriblemente escasa y una de las personas, una de las compañías que ha estado también sufriendo por este tipo de escasez, aparte del usuario, es AMD gente que no sabe AMD, mm. obviamente conocido desarrollador de hardware de, de computadores y de otras otra electrónicas eh, tiene una historia de reciclar componentes ¿A qué me refiero? No refiero en el sentido de como, oye, ese disco duro está muy malo, pero te lo dejo en 10 pesos. No, no, no. AMD acaba de lanzar, así, muy peolita una placa madre que se llama 4700, si no me equivoco. 4700S, desktop. 4700, que es básicamente una placa madre básicamente integrada. Y que cuya mayor característica es que está básicamente reciclada de las Xbox Series X uh. que tuvieron problemas durante el proceso uh. de manufactura ¿Qué significa esto? Esta placa madre en el fondo es una Xbox Series X el único detalle que tienen tienen eh, un componente que es la APU El Pato puede explicar ahora específicamente qué es la APU pero no sabés... que... El pato no sabe. Bueno, ya. Yo tengo la descripción acá que uh -huh. es una Accelerated Processing Unit. ¿Eso era? Uh -huh. ¿Pato? Sí, procesador. ¿No? Sí. El procesador es <risa> eh, característico de AMD que mezcla la CPU con la GPU. Ya. Ah, es como mm. un híbrido. Es un híbrido. Ya. Bueno, ese componente en particular se supone que viene entre comillas desactivado por problemas de... Eh, manufactura no la, la, la placa en sí funciona perfectamente y se integra hay que integrarla con una tarjeta de vídeo para que tener un equipo completo y si bien es cierto no han dado las especificaciones detrás hay varios benchmarks ahí dando vueltas sobre cuáles son las capacidades igual mm -hmm. eh, es bastante bacán esto es también parte de todos eh, los signos que apuntan que finalmente Finalmente vamos a ver eh, una, una ¿cómo se llama? un nuevo stock de componentes para todo lo que es PC, para todo lo que es electrónica Porque hemos sufrido bastante, la, la industria ha sufrido sí. muchísimo, no solamente a nivel de gamer, no solo a nivel de PC Sino que hubo problemas de abastecimiento con chips también y aún hay, lo cual está poniendo bastante complicadas las cosas Incluso hasta lo, hasta las mismas cosas como, por ejemplo, yo, yo creo que todo el mundo entró en pánico y trató de comprarse una silla gamer. Ahora finalmente mm. están bajando de precio de nuevo. Sí. Ustedes tienen una Hola. silla gamer, la mía no es gamer, solamente es silla. Pero... Eh, hay que ver, o sea, los próximos meses van a ser bastante decidores en cuanto a temas de eh, ministro. Ya hay, hay reportes sí. que están bajando de precio Que hay sí. más accesibilidad están, están limitando el problema que hay también Con la criptomoneda Las criptomonedas Se mezclaron muchas cosas Con la pandemia que produjeron La falta de stock La falta de trabajo sí. también sí. La, la, los... la poca disponibilidad de trabajo La gente que empezó a hacer scalping Sí, sí. Okay. Las Eso. criptomonedas, Espera. los NFT no, sí. Yeah, que... Fue una mezcla de situación que al final hizo de que la demanda estuviera ya a tope y para la oferta que... fuera, fuera muy baja. Absurda. Así, así que por lo mismo ya bueno. de a poco se está mejorando la imagen, se está atacando por diferentes aristas para que por lo menos los precios estén más razonables. Oye, otra ah. noticia que quizás puede ser eh, también triste, nuevamente Ubisoft, eh, bastión de defensores de la creación de contenido no sé si ustedes saben que en Far Cry 5 hay un modo, eh, Far Cry 5 Arcade si no me equivoco, ¿Sí? donde tú básicamente puedes crear contenido dentro del juego, dentro de un modo sandbox dentro de un juego donde puedes crear ¿Ya? mapas, experiencias misiones y todo el uh -huh. bueno, un usuario llamado Crowleywood hace aproximadamente unos 5 años viene recreando todo lo que fue el Golden Eye. El Nintendo 64 Dentro de Far Cry 5 Dentro de este este ambiente Así como parecido a fueron ¿Sí? Far Cry 5 ¿Ya? Eh, y, y ahí Pato va a poner la, el, el video Es una reproducción bastante Fidedigna, de hecho el, el, el Wood logró emular Los temas, la banda sonora de eh, eh, De GoldenEye de Gold Dentro de Far Cry, con las herramientas De composición que tiene el juego, que son rudimentarias, pero... Eh, y Ubisoft, wow. lamentablemente, o sea, sin eh, decir aviso de nada, tuvo que literalmente eh, bajar todo el contenido que este usuario había subido, porque es usuario, es contenido generado por el usuario por lo que pasa en LittleBigPlanet, y otros servicios por el estilo. Tú subes eso a los servidores de la compañía y, y la gente lo puede descargar. Y lamentablemente Ubisoft, por, según lo que se dice, eh, por mandato de MGM, Metro Golden Mayer que son los que son los dueños ¿Sí? de la, la franquicia De los derechos de la franquicia, le pidió a Ubisoft que lo bajara por de, de derechos de autor y Ubisoft directamente lo bajó sin aviso Fue toda la cresta, se perdió todo ¿Sí? Es cual... que sí, tenéis que, que tener en cuenta con este tipo de juegos que no solamente Nintendo ahí tenía mano, sino que además estaba metido... Claro, los dueños de los derechos de todo lo que tiene que ver con 007 y ese tipo de cosas Y es, es, es más complicado de lo que parece Realmente mantener algo así arriba Ah, mira, el, el statement oficial que tiró Ubisoft es que directamente Los términos de uso, ¿sabes? el contenido generado por este usuario al ser subido dentro de los servidores de Ubisoft Ubisoft tiene que hacerse cargo y eso literalmente es muy probable es muy probable que... mira todo el contenido no usa nada del contenido original no hay una... no hay una ganancia para el usuario por parte de esto él sí pide, por ejemplo en los devlogs que muestra, en los videos que muestra él pedía donaciones para seguir trabajando en esto y obviamente la gente le entrega donaciones a través de Patreon pero son donaciones él no, tú, él no podía claro. cobrar, porque esto es contenido que tú, viendo Far Cry 5, podías descargar, y todo el contenido está generado dentro, dentro del juego. Mm. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cuál es el problema? Es muy probable que Metro Bayer eh, intentamos algo, ellos son como... ¿Tú Con Dragon Ball Z. En el sentido sí. de que ellos son muy recelosos a la hora de eh, la, cómo la gente maneja la franquicia. Y eh, mm. directamente tienen haberle dicho a Ubisoft, mira, esta weá es básicamente GoldenEye y no usa ningún contenido original, pero el likeness, el concepto del likeness. el fondo, esto está mm. weá está generando una ganancia para Ubisoft, o puede generar una ganancia para Ubisoft, en el sentido que puede ser un incentivo para la gente para comprar Far Cry 5 para jugar esto, y ante eso... ¿Ah? Ma, bumbo y camboca de abogado y chao no creo que es mm. una mierda real. es lamentable y es... es terrible que directamente todo el contenido sin ningún aviso previo se haya perdido mm. así que sí, sí, es una pena que se dé, lamentablemente en temas de derechos eh... Ubisoft no se iba a meter a una pelea aunque sea pelea chica, pero una pelea eh. le podía significar pérdidas, así que en el fondo... Lamentablemente hizo lo, lo correctamente, lo políticamente correcto, que es derechamente el C6 de de vamos a bajar el contenido para no generar más problemas. Y para Igual, el usuario es dice, una lata. Él, él dice en este artículo que, que con, eh, con PC Gamer, dice que él logró respaldar su contenido en aparte, en un disco externo y todo el asunto entonces que eso no está perdido, pero obviamente él ya no puede volver a subir su contenido porque sabe que Ubisoft ya lo tiene cachado y él vuelve a subir esas cosas, oh, lo pueden bañar, sí. restringir el acceso entonces es, es lamentable, pero por otro lado siempre uno dice que el hecho de que este contenido exista es el más portafolio, porque si eres capaz de hacer esto a través del motor en la entrega Far Cry que es súper rudimentario con todo el otro contenido que se está generando igual es bacán pero voy generar esto es muy probable que deberáis considerar una, una una carrera dentro del mundo profesional po. y la no, porque esto idea. mismo que programaste ahí lo podéis programar en, en, en, en un motor nomás de videojuegos sí en Unity bueno. en un real etcétera etcétera etcétera pero <coughs> pasando una noticia quizás un poco más un poco más, más interesante de una compañía que.. A mí me cae muy bien. Sega, ¿Ya? dentro de toda la, la Parafernalia que ha sido este. Este aniversario número 30 de Sonic ha anunciado dos cosas así muy, muy en rumores. Una ¿Ya? que están planeando la posibilidad de.. Eh, abrir un parque temático en relación yeah. a Sony. Ah. Quizá y es, es entendible y es fácil ver hasta dónde, hasta dónde va esto después de lo que ha sido como todo el ruido que ha generado eh, el parque temático de Mario, Super Mario World. Sí, bueno. sí, sí. sí. Eh, lo cual sería igual. No sé sea, si alcanzaría a tener el mismo impacto, la verdad. Yo diría, yo sé que mucha gente diría, no eh, sé sea, si son como branding lograría llegar a, a mover tanta gente como que sí lo, porque la gente está desesperada de ver cómo se puede entrar en el Super Mario World, eso por un lado, uh -huh. lo otro también es que según el artículo dice que esto eh, tendría una posibilidad de estar inspirado no por los juegos sino por la película, pero y lo otro es que Sonic, o sea, SEGA está planeando la posibilidad de transformar a Sonic en un VTuber. Oye, sí! Eso yeah. es un actor de voz, original, japonés por lo menos, yeah. de Sonic. Oh. Lo cual sería muy pulento porque... Ahora, a la gente que no sepa lo que es un VTuber, VTuber en el fondo es un avatar animado que alguien utiliza para, en vez de tener una webcam, presentan a sí mismos como un avatar que tiene un, una, un básicamente un sistema que te registra cómo mueves tu cara y responde a tus animaciones faciales. O sea, Entonces claro. es como un persona, un avatar interactivo que responde a tu, tus inputs. Eh, Correcto. Y de esto, Lo que me sí. parece curioso ahí es eh, el tema de precisamente de la, de la voz y de la persona que vaya a estar atrás del VTuber, porque si va a ser el, este dude, el actor de voz... Todos los streamers va a tener que estar ahí streamiendo. Es como... O sea, a menos de que lo programen y lo haga otra persona Pero le programen las frases o algo así No sé bien cómo no, podría no, ser No, no, no, en el fondo esto es básicamente el actor de voz de Sonic en japonés uh -huh. eh, Si es que... Porque todavía esto no se ha dado algo... Entonces, bueno, se supone uh -huh. que esto es parte de una entrevista que iba a salir en Famitsu el 24 de junio pero todavía no ha habido un statement oficial al respecto. Hay como Ay, eh, el tema rumores. Va, eh, eh, no, no tanto como rumores, sino que es como las intenciones que tienen con respecto a Sonic como branding, como personaje y todo el asunto. Lo cual igual sería interesante tener a Sonic como VTuber, pero como cómo presentar el personaje. O sea, anda como quizás jugando Sonic en sus propios juegos y te va contando Mira, en esa parte me gusta porque yo Conocí a está en esa parte Yo lo traje, ¿cachai? Fuimos juntos mm. al colegio O directamente Sonic jugando, no sé, por juegos de Mario Y diciendo, oye, esta cuestión igual es más o menos Lenta, pero igual me cae bien, el loco Entonces <risa> eh, ya, Sería algo súper corporativo Sí Pero podría ser muy interesante mm. Ahora ¿Eso tendría una versión en inglés? No lo sé. Es posible. Pero de que se puede hacer... Se puede hacer, sí. ahora. ¿Pero dar un actor de voz para que sea el, el actor de voz del VTuber? Complicado. Tiene bro. la cantidad de gente que se metería al stream y donaría platos, Es ridículo. Es una oportunidad caga, enorme. Cagadísimos de la risa. Solo piensa que, por ejemplo, cuando eh, lo mencionamos, eh, el actor de voz de... Eh, Detroit Become Human jugó sí. los juegos y comentaba precisamente cómo fue su experiencia desarrollando el personaje, haciendo el actor, de, el trabajo de voz todo eso. Fue una experiencia super bacana y súper super decidora de cómo fue para él como actor o, o como, como performer eh, trabajar mm -hmm. en ese proyecto. ¿cachai? Y aparte nos subimos muchas cosas sobre cómo fue el desarrollo de esos juegos. Claro. Igual sería muy interesante, a ver, a lo mejor abriría un, abriría, o sea, los VTubers son un fenómeno super... que está pegando súper fuerte en este momento, así que, yo creo que es una apuesta totalmente... muy acertada de parte de SEGA, pero habría que ver cómo lo hacen. Solo, solo la forma en que lo planteen va a decir si va a ser bueno o no. Mm. Ver a Sonic jugando Ver a Sonic jugando Sonic 06 Sería realmente una experiencia bastante interesante Para ver a quién ¿Qué? le echa la culpa Al control, Totalmente. a la compañía O a sí mismo <risa> Oye sí, La última, yo, yo creo que eh, Y voy a tener dos, La última noticia ya rapidita uh -huh. Porque igual ya estamos también uh -huh. cerca de la hora sí. Eh, sí. ¿Ustedes han jugado A Gears of War? Sí, por supuesto no, Conozco a mucha gente que sí pero tú no particularmente Particularmente no. ¿Tú sabes quién, estaba, quién es el creador de Gears of War? Yo no Y Pato sí, sí. Cliffy Vosinski eh, Cliffy B para los amigos Bueno, Cliffy B conocido Cliffy B. Eh, Una de las personas fuertes que fue Durante el desarrollo de Gears of War De lo que fue la identidad de Microsoft De la Xbox en la 3060 Uh -huh. eh, que eventualmente se tuvo que ir después de Killers of War 3, hubo mucho drama después dijo que iba a hacer su propia IP maravillosa que iba a ser un millón de dólares y que no le fue tan bien lamentablemente que se retiró supuestamente del desarrollo de videojuegos anunció ahora que vuelve para la sorpresa mm. de mucha gente con un proyecto nuevo, una IP nueva y que... Eventualmente, eh, sin mayor información más allá de, de diciendo que con quién va a trabajar eh, Anuncia que vuelve el desarrollo de videojuegos y obviamente esto la eh, abre un par de preguntas bastante importantes Sobre qué tipo de proyecto va a ser el tipo conocido por tener una muy mala actitud y tener un muy mal trabajo de, de PR Cómo va a abordar este proyecto mm. El, el, el, hay que mencionar que el último proyecto último proyecto en el que trabajó, que fue Breakers*, Fue muy mal Varios videos que hablan sobre la historia Y... Sí, sí, sí. Y ver realmente cuál es, cuál es el desarrollo de esta historia Porque en el fondo, era para darnos una idea, es como si volviera, reapareciera Fieldfish y que viene a trabajar en un proyecto nuevo lo cual obviamente no, no sé si va a ser gente celebrando, aplaudiendo, poniéndose de pie pero sí con, con cuidado mucha gente después está obviamente a hacer leña del árbol caído pero sí como más gente preocupada así como a ver esto realmente va a ser algo vamos a ver de nuevo lo mismo vamos a ver algo que realmente va a ser horrible no, no hay que ir muy lejos para saber que no ya tuvimos un evento bastante catastrófico este año no sé si fue este año o el anterior con Balan mm -hmm. Wonderland donde Naka ah, literalmente sí. tuvo que decir muchas gracias, buenas noches, chao, los vimos y chao Fue este año este año, mira así que uff yo creo que hay que mm, ver a ver qué yeah, pasa yeah. con eso, yo no estoy tan seguro, mira yo como alguien que quizá, estoy entusiasta porque el, el tipo tiene su pedigree, el tipo sabe lo que hace el... Yo espero que eh, un retorno así, que, que hubo un crecimiento como a nivel de personal, a nivel de manejo de imagen y que va a ser algo mucho más humilde, más bajadito el pony, cachai, enfocado a entregar algo bacán y no simplemente como subiste en escenario y es como, ¡Ja, ja, de aquí soy yo, loco, miren, soy como Kojima pero... Pero hago videojuegos primera persona y es como, hermano, esa weá nunca ha funcionado. Nadie compra esa actitud Y. Bueno, la, los números del juego lamentablemente. No reflejan. Mm. Refleja. Eso. Oye, hartas cosas. Sí, hartas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. está ahí ¿sí? con, con tus noticias? Sí, sí. Voy a, voy a hablar rápidamente de mis noticias. La primera. Eh, una cosita aparte, entre paréntesis, al respecto de esto, terminamos de ver con mi pareja, porque lo tuvimos que ver, no lo pudimos jugar porque no tenemos Play 5, pero el DLC del Final 7 Remake, ya que está Yuffie, buenísimo, buenísimo, muy recomendado, si lo quieren jugar, porque si pueden, porque ¿quién tiene Play 5 hoy en día? Nadie, difícil, pero si tienen la posibilidad de verlo o de jugarlo, Recomendado, muy entretenido Y en esa tónica eh, Square Enix est ha estado trabajando Y anunció hace un tiempo que estaba haciendo Un remaster de la película de Final Fantasy 7 Advent Children Y se anunció hoy día Creo, o hace poco se anunció eh, La edición, digamos más Coleccionista, digamos Del, del, del relanzamiento de la película En Japón, y yo asumo Que también van a anunciar pronto algo similar Para, para el resto del mundo pero está muy lindo, eh, viene con hartas cositas y tengo muchas ganas de verla en HD porque eh, esta película salió hace 16 años y la verdad es que el 3D de la película ha quedado un poquito como ya, digamos, eh, ¿cuál es la palabra? como fuera de uso, no sé, como que no envejeció tan bien el, la gráfica, eh, entonces muchas ganas de verlo de nuevo con remasterizado, así que bacán. Encima que da, da la sensación de que van a hacer muchas cosas relacionadas con Marvel Children en el remake también. Eh, así que vamos a ver cómo se unen esas cosas. Cómo se unen los spin-offs sí. del juego con el remake que están haciendo. Sí. Oye, yo, yo amo Final Fantasy VII, me encanta Marvel Children. Pero qué manera de estrujar el la IP. Sí, bueno. Bueno, ahora la están, están estrujando más que nunca. Porque bueno, se le sería hacer? Yo espero que anuncien el, el remake 2 no más pronto el único mm -hmm. que, que espero que no se en tanto con eso en otra, en otra noticia salió el demo del Monster Hunter Stories 2 está ya disponible en Switch para que lo jueguen y también lo descargamos acá en la casa y la verdad es que parece que tiene mucho, mucho, mucho, mucho, mucho contenido eh, más que la demo del Monster Hunter Rise incluso Así que, full recomendado. Si les gusta Monster Hunter, pruébenlo. Y, eh, ¿Cuánto se, lo la verdad jugaste? es que se súper bueno. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo lo jugaste? La, la, la Valky lo jugó, mi pareja. Lo jugó, lo estuvo jugando un par de horas. Yo recuerdo que la, la demo del Rise venía con tres monos nomás. ¿Ya? Eh, no, venía con dos monos. Y después pusieron al Magna Malo un poquito después. También en la demo. Pero parece que la demo del Monster Hunter Stories 2 tiene muchísimo más contenido. Así que muy, muy, muy recomendado. Va a salir pronto, va a salir el 9 de, 9 de julio, si no me equivoco, el, el juego completo. Así es. Y por último, esto ya en una tónica un poco más de, de rumor, se anuncia el rumor de que puede que este año eh, se haga oficial un remake de Soul River. Un remake. El Soul River es un juego que es parte de una saga que se, se le conoce como Legacy of Kain también. Que son varios juegos. Pero yo, yo me atrevería a decir que el Soul River es el más icónico, el más conocido de, las, de la serie. Yo lo jugué también ahí cuando era chico en Play 1. Es un juego súper intrincado a nivel de, nivel de, de, de historia. Tipo, tipo Kingdom Hearts. Pero me gusta mucho el setting como de... De vampírico que tiene encima No es un no es setting vampírico Tan típico tampoco Así que muy recomendado Si lo jugaron Jueguenlo de nuevo yo, yo también tengo muchas ganas de jugarlo de nuevo Lo tengo ahí en, en Steam, o sabéis es que no es caro Y eh, Ojalá que se haga oficial este anuncio Ojalá que se, se venga algo relacionado Con, con esta saga Que genial sí, Para ¿Sí? Para como complementar Complementar la noticia Crystal Dynamics, tú lo mencionaste Ahora es el estudio eh, mm -hmm. Que está Dentro de Square Enix Trabajando en todo lo que es Marvel's sí. Avengers Sí, Marvel Avengers Así Y eh, Sí, vos, hay que tener en cuenta que ellos Han estado a full Porque bueno, al, al Avengers no le fue tan bien Pero lo están tratando de levantar con los DLC o sea me parece bastante valorable. Y también, no sé si es el mismo team, pero que anunciaron el del Cordial de la Galaxia, ¿no? Sí, el mismo equipo. No, sé si es el mismo equipo. no lo, lo lleva a otro equipo, creo. ¿Lo lleva a otro equipo? Sí. Ah, bueno. Pero, igualmente, sí, hace rato que esta, esta, esta serie es perteneciente a Eidos y a, y a Square Enix. Así que, ojalá que lo aproveche. ¿Y querí un rumor dentro de esa misma tónica? Da no. Ya. Yeah. La posibilidad de un remake, un reboot, de Quake mm -hmm. 1. Uh, ¿Sí? Eso eh. sería bueno. <risa> Eso sería bueno. Porque supuestamente Doom Eternal ya está listo, ya está lista la historia, ya que hoy... Entonces el paso natural es continuar con... Pero ¿cuál sería la, mm. la gracia? Que, según el rumor, Según el rumor... Eh, esto sería un reboot donde reescribiría toda la franquicia, pero con un personaje femenino. Uh -huh. Para hacer el contraste ah, Con un personaje ah. femenino, con el. Con el Doom Kai. Ah, claro No, y con este. Doom le fue increíble. ¿Cuántos juegos sacaron? <gasps> cuatro. Vale, el Doom, ¿El ahora el otro, el que viene ahora? No, pues sí, sí. son. Son dos nomás. Doom y Doom Eternal. Ay, no, ¿no? El... no, Doom y Doom Eternal. Más las expansiones. No, pero de Doom de, Doom digamos desde que revivieron Doom. Desde que revivieron Doom. ¿De eh, qué? ¿De qué? O, de qué? Eh, o sea. Uh... No, desde que lo revivieron. Po. No, sí, por eso está, está el Doom y el Doom Eternal. Pero sí. la diferencia Ay, es que no. el Doom de por sí se, se lanzaba eh, por transporte. No fue uh -huh. algo que se lanzó en muchas ah, yeah, forma Sino que a medida que iba dando Fue lanzándose en diversas consolas uh -huh. por eso ah, es que la, la más reciente La más reciente El port de Doom Eternal eh, Y los DLC en Switch Claro sí Va a salir en Switch sí, que, yo, Y, que, y okay. que falta el Doom Guy como amigo uh, <risa> mía, No me sí. di ideas, Por favor <risa> <risa> <risa> Ya Suficiente. Terminemos sí. el episodio, por favor. Sí, terminemos. Oye, muchas gracias Terminamos. a toda la gente que nos vio a través de Twitch y que nos está viendo en diferido a través de YouTube. Agradecemos a toda la gente que estuvo comentando con nosotros. También agradecemos a toda la gente que ha visto lo, los videitos eh, anteriores y a futuro vamos a estar subiendo cada uno de los episodios en audio en Spotify para que puedan escucharnos también. En, en formato podcast claro. recuerden que también pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar todas las noticias que hemos hablado eh, pueden visitarlo en nuestras redes sociales como Paua.cl o Paua.cl a través de YouTube, de eh, Twitter, de Facebook, de Instagram nos pueden ir encontrando y obviamente en Twitch agradecemos a todos su apoyo y agradecemos también a Tenegan y Metaro que están con nosotros chicos, sus redes arroba Tenegan en todos lados Arroba Metaro en todos lados, deberíamos dejar eso grabado, así como un con música de foto. Pero, pero perdóname la corrección, pero es Metaro PX, ¿o no? Exactamente, muchas gracias, Ténican, gracias por notarlo. Sí, Metaro PX, y también a Funny. Cayó? <risa> justo. <risa> justo, justo, no lo bañé, no lo bañé. No, fue, fue, pero fue un buen marco del tiempo. <risa> así que eso, ya. también hay que hacerlo. Apuesta con nosotros, Arroba en todos lados. Sí. No puedo creer me caí justo. ¿Sí? <risa> <risa> y, y, y, y vos, casi, casi. Ya. Casi lo hacíamos la... Casi, casi. Ya, El hilo estamos. Ya. Eso chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. chau. Recuerden la Cuatro Fuerza bye. todos los lunes a las 8 de la noche. Eso chicos, chau, chau. Un poquito más tarde.